¿Qué tal? Estamos este, aquí checando los restaurantes que están haciendo servicio a domicilio. Estamos con José Pilar Muñoz Ledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien, Pancho. Aquí este, pues, tratando de sacar el changarro adelante en estos días tan, tan complicados. A ver, ¿qué es lo que tienes para ofrecer? ¿Cómo se puede llegar? A, ¿Cómo te pueden pedir? ¿Y qué hay para comer? Sí, mira, bueno, nosotros somos Bar Jaibol, estamos en Pedro Moreno 210, aquí en el Centro Histórico. Eh, vamos a tener, vamos a trabajar a puerta cerrada, eh, pues, en lo que nos indiquen las autoridades, el tiempo que, que ellos nos digan. Vamos a tener un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Nos pueden este, hacer pedidos por Uber Eats eh, al teléfono del bar, que es el 713-2610. Eh, por mensajes de Facebook, si son amigos nos tenemos agregados, también nos pueden mandar esto, un mensajito nosotros hacemos la entrega ya sea en toda zona centro, podemos ir nosotros a, a entregarles de 9 de la mañana a 1 de la tarde tenemos desayunos, tenemos chilaquiles, hot cakes, este, quesadillas fritas de comal tenemos burritos eh, y a partir de la 1 a las 7 vamos a tener hamburguesas, pizzas, alitas y maquis, parrilladas y molcajetes también vamos a tener este, unas pizzas especiales a 100 pesos también pues con la idea de que la banda que está en su casa ahorita en, la, en, la, en plena cuarentena pues no pase hambre no pase sed, por ahí también les mandamos una malteada, un frappé, un calfi. ya, importante pues, pues, que se comuniquen y hacemos el pedido pues bueno entonces estamos en Highball y esto es lo que ofrecen en estos días de cuarentena va a estar cerrado ¿Cuánto tiempo más o menos? No sabemos, apenas empezamos el día de hoy y las predicciones apuntan a que vamos a estar a tal vez un mes, ojalá sea menos, si es más, pues a ver cómo le hacemos, pero pues échenos la mano para que no nos comamos entre nosotros. Pues bueno, hay que echarnos la mano entre todos, eh, estamos con Semanario Gaudium, tratando de apoyar a los comercios que están en la zona centro que venden comida. Pues bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego.